Bienvenidos al Programa de Ahorro para la Universidad, o el Safer College Program. En este corto video, le mostraremos cómo activar y ver la cuenta de beca NYC o el NYC Scholarship Account de su hijo. A este lo llamamos el Pilar Principal 1. Hay tres pasos fundamentales que los padres y tutores pueden completar como parte del Programa de Ahorro para la Universidad. Llamamos a estos pasos los pilares principales.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 A partir de ahí, esperamos que siga ahorrando de la manera y con la frecuencia que pueda usted y su familia. Por cada pilar principal que complete, recibirá una recompensa de $25 hacia la cuenta de beca NYC de su hijo. Hoy nos enfocaremos en cómo completar el pilar principal 1, activar y ver la cuenta de beca NYC de su hijo. Visitará la página web nyckidsrise.org y creará un perfil en nuestro portal en línea que se llama el Savings Tracker. Luego, completará un breve formulario una sola vez y ya está. Habrá completado el pilar principal 1. Tenga en cuenta que para completar el pilar principal 1, solo necesitará unos pocos datos. El código postal donde vive su hijo, la fecha de nacimiento de su hijo y el número de identificación de estudiante de su hijo, que se puede encontrar en la tarjeta de calificaciones en su cuenta de escuelas de la ciudad de Nueva York o el NYC Schools Account o preguntando en la escuela que asiste su hijo. En ningún momento se le pedirá su número de seguro social o ITSE ni ninguna información bancaria o de tarjeta de crédito para completar el Pilar Principal 1. Ahora iremos a nyckidsrise.org para iniciar el proceso. Puede completar el Pilar Principal 1 desde su teléfono, tableta, o computadora. Recuerde que visitará el sitio web nyckidsrise.org. Tenga en cuenta que puede traducir el sitio web haciendo clic en el botón rosado que dice Translation, que está situado en la esquina superior derecha y eligiendo el idioma que usted prefiera. Luego, Haga clic en el botón verde a su lado que dice activar la cuenta. Desplácese hacia abajo y haga clic en las palabras activar la cuenta. Luego verá una ventana emergente que dice continuar. Haga clic en continuar. Cuando haga clic, accederá a la página de activación de la cuenta en el Savings Tracker. Por única vez, deberá introducir el código postal, la fecha de nacimiento y el número de identificación de estudiante de su hijo. haya introducido esta información, haga clic en el botón Enviar. Haga clic, accederá a la página de activación de la cuenta en el Savings Trafficker. Por única vez, deberá introducir el código postal, la fecha de nacimiento y el número de identificación de estudiante de su hijo. Cuando haya introducido esta información, haga clic en el botón Enviar. A continuación, accederá a una página que dice Nuevo perfil. Por única vez, se le pedirá que introduzca su nombre, su apellido y su dirección de correo electrónico y que cree una contraseña segura. Recuerde que las contraseñas deben contener lo siguiente, ocho caracteres o más, una letra mayúscula, una letra minúscula y un número o carácter especial. Le recomendamos que memorice su contraseña en vez de anotarla en algún lugar. Ahora debe introducir su contraseña de nuevo para el paso de verificación. Haga clic en el botón rosado de las condiciones de uso para revisarlas. Después, marque la pequeña casilla blanca para aceptar las condiciones de uso. Haga clic en crear perfil de usuario. Deberá utilizar el correo electrónico que ha introducido y la contraseña que ha creado cada vez que inicie sesión en el Savings Tracker para ver la cuenta de beca NYC de su hijo. Una vez que esté en el Savings Tracker, aparecerá un breve formulario introductorio. Las respuestas de este formulario nos permiten conocer a las familias del programa y contactarnos para los siguientes pasos adecuados. Completar este formulario le tomará solo unos minutos. Las respuestas son completamente confidenciales y todas las preguntas son opcionales. Para empezar el formulario, desplácese hacia abajo y comience a responder las preguntas haciendo clic en el menú desplegable que dice Haga clic para seleccionar. Una vez que haya completado el formulario, asegúrese de hacer clic en el botón Enviar. Al hacerlo, se activa la recompensa de $25 por completar el pilar principal 1. Felicitaciones, ha activado la cuenta de becas NYC de su hijo. Lo primero que verá es un gráfico con el nombre de su hijo que muestra sus $100 iniciales. Si vuelve a iniciar sesión en unos días, el gráfico también mostrará la recompensa de $25 dólares que ha ganado por completar el pilar principal 1 hoy. Aquí en el Savings Tracker, puede revisar el saldo de la cuenta de beca NYC de su hijo y ver cómo cambia el monto con el tiempo, a medida que va ganando recompensas por realizar ciertos pasos y que la comunidad contribuya a la cuenta de beca NYC de su hijo. También puede abrir y conectar su propia cuenta 529 al Savings Tracker y así ver todos sus ahorros para la universidad en un solo lugar. Tómese un tiempo para ver la cuenta de becas con su hijo y muéstrele que el dinero que tiene para la universidad y su formación profesional. Saber que la comunidad está ahorrando para su educación superior le ayudará a mantenerse en ese camino. Debajo del gráfico también hay información importante sobre el Savings Tracker y los tres pilares principales que debería leer detenidamente. Cuando quieras cerrar la sesión, simplemente desplácese hasta la parte superior de la página y haga clic en Cerrar Sesión en la esquina superior derecha. Listo. Gracias por mirar este video. Espero que le haya servido.